Tiempo condicional. Verbos terminados en er. Video número 21. Iniciamos con el verbo parecer. To seem. Yo parecería. Tú parecerías. Él, ella, usted parecería. Nosotros, nosotras pareceríamos. Vosotros, vosotras pareceríais. Ellos, ellas, ustedes parecerían. Parecería que no va a llover en mucho tiempo. Conocer. To be familiar with or to know somebody. Yo conocería, tú conocerías, él, ella, usted conocería. Nosotros, nosotras conoceríamos, vosotros, vosotras conoceríais, ellos, ellas, ustedes conocerían. Yo conocería muy bien a todos mis vecinos. Obedecer. To obey. Yo obedecería. Tú obedecerías. Él, ella, usted obedecería, nosotros, nosotras obedeceríamos, vosotros, vosotras obedeceríais, ellos, ellas, ustedes obedecerían. Yo sí obedecería a todos mis maestros. Adormecer. To go numb. Yo adormecería, tú adormecerías, él, ella, usted adormecería, nosotros, nosotras adormeceríamos, vosotros, vosotras adormeceríais, ellos, ellas, ustedes adormecerían. Mis piernas se me adormecerían si yo no hiciera ejercicios todos los días. Agradecer. To be thankful. Yo agradecería. Tú agradecerías. Él, ella, usted agradecería. Nosotros, nosotras agradeceríamos. Vosotros, vosotras agradeceríais. Ellos, ellas, ustedes agradecerían. Nosotros agradeceríamos mucho la ayuda recibida. Aparecer. To appear. Yo aparecería. Tú aparecerías. Él, ella, usted aparecería. Nosotros, nosotras, apareceríamos. Vosotros, vosotras, apareceríais. Ellos, ellas, ustedes aparecerían. El conejo. Aparecería al final de la presentación. Crecer, to grow. Yo crecería, tú crecerías, él, ella, usted crecería. Nosotros, nosotras creceríamos. Vosotros, vosotras creceríais. Ellos, ellas, ustedes crecerían. Con un poco de sol y agua, las semillas crecerían muy rápido. Complacer. To please. Yo complacería. Tú complacerías. Él, ella, usted complacería. Nosotros, nosotras complaceríamos. Vosotros, vosotras complaceríais. Ellos, ellas, ustedes complacerían. Yo nunca complacería los caprichos de mis hijos. Desaparecer. To disappear. Yo desaparecería. Tú desaparecerías. Él, ella, usted desaparecería. Nosotros, nosotras, desapareceríamos. Vosotros, vosotras, desapareceríais. Ellos, ellas, ustedes, desaparecerían. El mago desaparecería muchos objetos. Establecer. To establish. Yo establecería. Tú establecerías, él, ella, usted establecería, nosotros, nosotras estableceríamos, vosotros, vosotras estableceríais, ellos, ellas, ustedes establecerían. El alcalde establecería nuevas leyes en la ciudad. Merecer, to deserve, yo merecería, tú merecerías, él, ella, usted merecería, nosotros, nosotras mereceríamos, vosotros, vosotras mereceríais, ellos, ellas, ustedes merecerían. Esas chicas se merecerían lo mejor de este mundo. Ofrecer. To offer. Yo ofrecería. Tú ofrecerías. Él, ella, usted ofrecería. Nosotros, nosotras ofreceríamos. Vosotros, vosotras ofreceríais. Ellos, ellas, ustedes ofrecerían. Yo ofrecería mis servicios como traductor.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 Hoy estudiamos algunos verbos terminados en ER. Este es el video número 21. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en la próxima clase. Hasta la vista amigos.